Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Es de verdad un placer para nosotros eh, en Teorética presentar este cuarto libro eh, de esta colección. Mi nombre es Miguel López, yo soy eh, codirector y curador de Teorética y también soy editor de, esta, de estas publicaciones. Y como decía, ese es el cuarto, el cuarto volumen cuarto de una serie que se, que se titula Escrituras Locales, Posiciones Críticas desde, el, desde Centroamérica, el Caribe y sus diásporas. Y es una colección de libros que intenta eh, pensar y hacer accesible un conjunto de escrituras y reflexiones que fueron decisivas para la transformación de las escenas de arte contemporáneo en toda la región. Eh, de alguna manera, el, esta colección intenta justamente eh, llenar un vacío bibliográfico ¿no? y permitirnos pensar cómo han ido cambiando ¿no? las escenas de producción y de pensamiento en Centroamérica y el Caribe. Aquí, de hecho, tengo eh, los, cuatro, los, los cuatro libros juntos. Para quien no conoce eh, la serie completa, a, a, en el jardín están... en en superoferta, por si quieren eh, acceder a ellos. Los, el primero estaba dedicado a Tamara Díaz-Bringas, que es una curadora cubana costarricense. El segundo compiló los textos de adrián Samos, que es una crítica panameña. Y el tercero son textos de Rosina Casali, de Guatemala. Este cuarto libro eh, es muy especial y quisiera eh, a, ...además a aprovechar la, la situación para agradecer especialmente a, a Raúl como autor... ...y a las personas que han contribuido para, para hacer lo posible. Tanto eh, los artistas que nos han cedido eh, sus imágenes, así como el equipo de Teorética... ...a Daniela que estuvo trabajando de toda la asistencia editorial... ...que es Daniela Morales que es también codirectora de Teorética a José Alberto Hernández, que hizo el diseño, que es el, el diseñador de, de, de los libros de teorética y de esta colección en, en particular. Y, y bueno, como les decía, este libro es muy especial, es también el más voluminoso de todos los que hemos publicado hasta ahora. Compila 10 ensayos, publicados entre el, año, entre el año 1985 y el año 2002, y al igual que los otros, intenta eh, plantear un argumento específico, en este caso, esta selección de 10 textos, eh, muy heterogéneos eh, entre sí, intentan pensar de qué manera se ha ido transformando el debate y el lenguaje del, del arte entre el paso del contexto revolucionario sandinista y el contexto neoliberal de los años 90. De hecho, el título mismo del libro es como muy explícito, zona de turbulencia, arte en Nicaragua, de la revolución al neoliberalismo. Y de alguna manera nos parecía crucial poder entender este, este desplazamiento a partir de la escritura de Raúl, que fue un agente que estuvo activamente eh, comprometido con pensar el momento en el cual eh, vivía. ¿no? Y eso es muy especial, creo que la escritura de Raúl, justamente con toda, la, con toda la carga de insolencia y de corrosión ¿no? que, que, que, que lleva, es capaz de tomar el pulso al momento de una manera muy precisa. ¿no? Y además es una manera también de tomar el pulso sin comprometer su posición. Está permanentemente batallando y permanentemente haciendo visible todas las fuerzas que están operando en el campo cultural y político. Eh, y es interesante también porque a lo largo de los ensayos uno va viendo cómo el lenguaje va cambiando. Hay incluso un texto dentro de la selección que habla sobre términos específicos, como el concepto de tolerancia, por ejemplo, y lo que significan en, en los años 90. ¿no? O también eh, otros textos que se dedican a pensar sobre lo que implica hablar de la revolución, ¿no? o las gramáticas, o el valor simbólico de la revolución desde los años 90 en adelante todo lo cual es luego puesto en perspectiva con una entrevista bastante eh, larga y exhaustiva que yo realicé con Raúl, que es una característica de estos libros, ¿no? que al final de cada, de cada volumen hay una entrevista larga con los autores que permiten poner en perspectiva, como decía, en perspectiva histórica, los argumentos que ellos estaban eh, posicionando en sus escritos. ¿no? Y yo creo que es bastante iluminador, en, en este libro en particular, eh, la entrevista porque permite revisar justamente las posiciones tempranas y permite también pensar qué es lo que implica hablar eh, de revolución hoy ¿no? y cómo eso se pone en tensión ¿no? con un escenario actual que está profundamente marcada por la violencia y por el autoritarismo. Entonces, eh, creo que el libro en sí es, es como, eh, yo creo que el libro en sí permite empezar a, eh, o permite no empezar, pero contribuye a seguir pensando ¿no? cómo gran parte de la situación que actualmente atraviesa Nicaragua, de alguna manera está también marcada por ese momento de transición política, que es fin de los 80 e inicio de los 90, y cómo podemos volver a ese momento particular para también entender las condiciones actuales. Yo creo que el libro es, es, es un intento de justamente eh, ayudar a pensar el proceso actual también desde, desde esa mirada al pasado, ¿no? Y si bien no es parte de, de esta colección de libros, el año pasado también hicimos un libro muy importante para nosotros dedicado a Patricia Belli, que es una eh, colega de Raúl desde los años 80, una artista brillante que desarrolló un trabajo artístico poderosísimo, pero al mismo tiempo implementó una serie de proyectos educativos y de gestión que transformaron de manera decisiva el contexto artístico en Nicaragua, y en Centroamérica en general. Yo creo que este libro de Raúl, sumado al libro de Patricia Vélez, que publicamos el año pasado, intentan justamente pensar de qué manera la riqueza y complejidad de las prácticas artísticas en Nicaragua nos devuelven ¿no? una imagen desafiante del, del campo cultural en general. ¿no? Y esperamos también de esa manera contribuir a, a pensar que el, que el arte y la cultura son espacios que efectivamente ofrecen un oxígeno en medio de un clima profundamente marcado por la agresión, ¿no? y por la violencia, por la desaparición, por la persecución, ¿no? que, es, que es el contexto actual que vive Nicaragua. Entonces, eh, la dinámica de esta presentación es la siguiente. Voy a darles el paso a nuestros invitados que ahora voy a presentar. Luego de la presentación de, de, de los tres, eh, vamos a conversar con Raúl, que lamentablemente no está presente con nosotros físicamente, pero sí lo está virtualmente, así que él va, eh, vamos a conversar con, con Raúl a partir del libro y luego podemos conversar todos si es que hubiera preguntas, inquietudes o comentarios a partir de, de lo que aquí vamos a compartir con ustedes. Así que, bueno, es de verdad un placer contar con ustedes, de verdad estamos muy agradecidos que hayan aceptado esta invitación. Eh, tengo a mi izquierda a Moyo Koyatzin, artista y curador, eh, legendario, realmente no, no requiere presentación. Eh, tenemos también eh, a Gimani de los Andes, que es artista visual y guionista. Y tenemos también a, a César eh, Ruiz, que es eh, DJ, que es locutor de radio y televisión. Y creo que además una característica de los tres es que son eh, amigos de Raúl a través de distintos momentos y geografías, y creo que eso también va, va a aparecer eh, de una manera muy especial en lo que van a compartir con nosotros. y Gracias, buenas noches. Es un reto, una, una oportunidad especial, sobre todo porque el Raúl que ustedes conocen es el artista, es, el, es la voz, es la denuncia, es el curador, es el, el mecena, de alguna manera, partiendo del arte. A Raúl lo conocí siendo chicos los dos, de diferentes estratos sociales, él estudiando en el Colegio Americano de la Nicaragua de los años 60, finales de los 60, yo inmigrante, conociendo la patria de mi padre, envueltos en una corriente de ese movimiento de los años 60, la generación de Woodstock, el hipismo, el despertar de América, el despertar de nuevas oportunidades, el despertar de una Nicaragua que estaba harta de 30 años de dictadura y que comenzaba a revolucionarse mediante la cultura de la música. Eh, me tocó enrolarme con grupos de rock y eso nos permitió visitar los colegios, el colegio americano, el Divina Pastora, el francés, y de alguna manera nos dimos cuenta que los de la calle estábamos pensando muy similar a los chicos del colegio, una, una especie de química y sin querer queriendo, como diría Gómez Bolaños años después, nos fuimos involucrando y nació la idea de hacer Radio Underground. No sabíamos cómo se cocinaba mucho el término, pero era poner lo que nadie ponía y decir lo que no se debía ni se podía decir en la radio. Entonces hicimos una mezcla y surgió el oráculo de los Césares. Era una plataforma para, para poner a Hendrix, a Stones, a Beatles y de alguna u otra manera eh, auscultar un poco las letras de Bob Dylan, de Cohen y tantos como Crosby y ese movimiento de la nueva izquierda americana que estaba dentro del movimiento del hipismo. Así que la zona de turbulencia comenzó siendo una zona más musical, más púrpura, dentro de una, una discoteca que fue la marca de esa generación, la tortuga morada. Los tiempos en que el graffiti no permitía arte, sino más bien era el disparar y correr, porque lo más que se podía en un graffiti era poner las letras de Frente Sandinista de Liberación Nacional y correr. Era lo más que se podía el grafiti era prohibido y como arte no existía, así que no había más chance. Entonces, eh, por ejemplo, sufrimos en carne propia prisión por tener un póster del Che Guevara, tan simple por tener un, un afiche. Eh, fuimos creciendo con un rencor y una rabia reprimida de que nos pararan en una esquina donde era prohibida una reunión de más de tres personas después de las 10 de la noche y que nos cortaran el pelo de que nos esperaran a la salida del de programa de radio para encarcelarnos ahí aparece eh, eh, Raúl con letras, con música, con traducciones pero sin embargo sin tener un rumbo definido de qué iba a estudiar eran tiempos de secundaria, eran tiempos de el desarrollo de una nueva generación que poco a poco en las discotecas y con la música fue el cultivo para un virus de cambio, para tiempos de cambio. El terremoto borró los pocos grafitis que había en la ciudad, derribó paredes, Acabó con una generación y con un mundo que habíamos construido, pero en el alma y en el corazón de cada uno nos llevamos eso. Unos se fueron a diferentes países, emigraron, quedamos como los granos de una mazorca, desarmados por diferentes rumbos, y al día de hoy han pasado 45 años y no he visto a mi amigo Raúl, Lo inicié en la música de una banda inglesa que se llama Mori Blues y hace unos meses atrás me escribió una nota muy corta donde me agradecía haberle dado esa canción, ese disco, 50 años atrás. En el buen decir, Nica dijo, me rompiste el coco con ese disco encontré mi identidad y forma parte de mi relajamiento diario en esa música. Fue una agradable sorpresa, esperaba verlo hoy, tenemos 45 años de no vernos y me entristeció saber que no estaba aquí. Y agradezco la oportunidad de ser un poco más lo que soy, un poco más de la comunicación de esa generación que se perdió en un terremoto, pero que conservamos en nuestro corazón el graffiti de que se rinda tu madre. Muchas gracias. Eh, buenas noches. Eh, gracias Miguel, eh, Rolando, eh, César y bueno a, a ustedes a todas las personas que vinieron acá, gracias a Raúl, por supuesto, eh, por escribir el libro. Eh, bueno, la primera vez que toqué eh, el libro, que me dijeron que viniera a traerlo, realmente me, me dolió sentirlo. Y ahora que lo leí, eh, me duele más, porque, bueno, yo eh, conocí a Raúl, eh, Físicamente en el 2011, en la Espiral Espora, él fue mi profesor de Historia del Arte. Y inicialmente, eh, bueno, he tenido la suerte de ser alumna de Patricia y ser alumna de Raúl. Y ahora de alguna forma, y sin quererlo, alumna de Don Rolando. Eh, y me siento sumamente agradecida con la vida. Eh, y de alguna forma que creo que mi generación, de alguna forma, tiene un compromiso extremadamente duro. O sea, nadie pidió de alguna forma tener una dictadura. Obviamente nadie la quiere. O sea, nadie quiere llamarse refugiado. Eh, creo que, lamentablemente, eh, Nicaragua tiene una historia eh, de dolor. Eh, cuando lean el libro, que obviamente está más que recomendado, eh, se van a dar cuenta, los que conocen Nicaragua, que y hay que hablar de arte, es hablar obviamente de de guerra, hablar de amor, hablar de paz, hablar de cruzada nacional, hablar de murales que ya no existen. Eh, y es irónico porque de alguna forma eh, yo soy muy joven, claro, hay muchos lugares que yo no conocí nunca, pero sí hay lugares que sí conocí, que sí compartimos porque era una generación comprometida en donde pensaron mis padres, así como Raúl y casi todos los padres de la época eh, que se habían tomado eh, el cielo por asalto. Pues es como la frase que escuchaba repetidamente en los mítines políticos que acompañaban mis padres, ¿no? Y otra vez, bueno, antes, yo conocí a Raúl eh, Artefacto cuando tenía, ¿qué? Seis años tal vez, la primera vez que vi la revista de él y vi sus textos y me impresionó mucho porque... Eran imágenes muy fuertes para una niña tan pequeña. ¿no? Y yo creo que el libro se resume en eso que está arriba, que es como de Sandino a Chayopalo, pues que es el árbol de la vida. De alguna forma, eh, eh, el, el dictador actual, eh, con su esposa Rosario Murillo, pues, han, han tomado la imagen de Sandino y obviamente la han querido convertir eh, en lo que es... El, pues el Chayopalo, el árbol de la vida, que es una recreación de Gustav Klim. Eh, la primera vez que escuchamos todos los nicaragüenses de esta iconografía gigantesca además, que cada árbol cuesta 20 mil dólares solamente su fabricación, y no digamos su mantenimiento en cuanto a luminarias, eh, gasto de electricidad, gasto de seguridad, además porque si no hay un guardia de seguridad en cada Chayopalo, lo que hacían es que la gente hacía pintas en ellas, pues entonces había, había que tener mucha seguridad en cada uno y resguardar esa imagen que de alguna forma, y yo creo, porque Rosario es una, o fue, no lo sé, eh, como artista, eh, escritora, ¿no? Eh, de hecho, creo que estuvo en grads, inclusive fue compañera de, de trabajo de la generación de Raúl, eh, publicada inclusive en varias revistas, en varios lados, inclusive que de alguna forma se coló en ciertas revistas, publicadas por edito y editores interesantes. Eh, eh, creo que también alguna edición de Cenizas de, de Don Rolando, o sea, en los 90, o sea, no, era como una imagen de una mujer y, y la, obviamente el tema de darle voz a las mujeres. Sin embargo, de alguna forma, inclusive yo como mujer, obviamente me siento completamente defraudada, ¿no?, que de alguna forma sea una misma mujer que daña a las mujeres, ¿no? O sea, eh, de alguna forma creo que la dictadura de Nicaragua es como la representación del machismo de América Latina por el caso de Soy la América también, eh, y por el caso de que ellos de verdad creen tener la verdad como lo tenía Torquemada en aquel tiempo, ¿no? Ah, en los noventas, y lo menciona Raúl en su libro, eh, pues quemaban libros, ¿no? Eh, Humberto Belli, lo primero que hizo como ministro de Educación fue quemar libros. Ahora en Nicaragua lo que quema son niños, pues, eh, y casas y, y familias, ¿no? Y estudiantes. Entonces, de alguna forma, eso a mí, creo que todos, pues la gente, sentimos un dolor muy grande, muy intenso, porque obviamente, o sea, no es lo mismo vivir de la memoria, de la anécdota de, de la dictadura de los Somoza a una dictadura actual que tenemos, y yo creo que zona de turbulencia justamente es eso, es como un libro muy oportuno en abril, sobre todo porque en abril del 2018 empezaron las manifestaciones públicas, públicas digo públicas, porque realmente las manifestaciones empezaron en el 2006, cuando Daniel Ortega hizo un acuerdo entre los obispos, inclusive ahí estaba BAE firmando, eh, y los 200... Eh, sí, los 200 protestantes, este, pastores evangélicos que firmaron una carta de compromiso que a cambio de que ellos, su feligresía no les predicaran que votaran por Daniel, eh, iba a abolir el aborto terapéutico. Eh, eso de alguna forma es muy interesante porque llega al poder a costillas del movimiento feminista nicaragüense, que ha sido muy fuerte en América Latina. Y luego, obviamente, en el 2007 empieza la represión y la cacería de brujas hacia las mujeres, especialmente la desestaculación de las ONG feministas. Y nada, que de alguna forma empezó la lucha anticanal ya en el 2013. O sea, estos son los antecedentes, creo yo, de abril del 2018. Porque mucha gente me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nada, esto empieza desde que llega al poder Daniel Ortega. Eh, y tenemos eso pues en el 2013 que no se sabe cuántos campesinos han sido asesinados en las comunidades y ahí lamentablemente todavía y obviamente más ahora los campesinos de alguna forma no tienen acceso a redes sociales no tienen acceso a información porque las protestas de abril obviamente se hicieron virales por el tema de las redes eh, se viralizó todo y por eso es que consiguió como que una prueba y como que todo el mundo se levantara y y el tema de Ocupa-Inch, también, que empieza en el 2000, 2013. Eh, y obviamente ya como que todo esto y todas las, las, las... Que no nos dejaban hacer protestas de ningún tipo, absolutamente nada. Y, y nada, pues como que en el 2018 eh, empieza por el tema de la quema de indio maíz, que son 3.000 hectáreas, ¿no? 3.000 hectáreas de, de quema, en donde la... Pues obviamente Nueva Ortega se hacía loco porque no le interesaba realmente la protección al medio ambiente, lo único que le interesaba era básicamente, ya sea la, hay muchas teorías, pues, el, quema, el la, la quema fue producto para, para abrir la frontera agrícola, o de alguna forma muchos pensaban que estaba ligada con la ruta del canal interoceánico, cosa que realmente no, no lo sé, porque hay mucha especulación al respecto, la onda está en que no le interesaba. Y bueno, estos son como los, los antecedentes de las protestas y, y bueno, pues ahora, de alguna forma, eh, creo que ahora tenemos como que muchas expresiones artísticas que sin querer las están sacando, pues, eh, digo sin querer porque es lo mismo, o sea, es triste que de alguna forma, o sea, ahorita, por ejemplo, hay como esa querer sacar el arte público, como el que habla Raúl en su libro en los 80, eh, quererlo sacar, y es a costilla, pues, de, obviamente de, de sangre, de sangre de, de mucha gente que, que, que hay, de mi edad, de todas las edades. Eh, algo que me, que me llama la atención y que menciona Raúl en su libro es que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en los 70, me decían... personas que le estuve consultando un poco por el tema del contexto, era igual. A estar en una embajada, nadie entraba, Somoza respetaba la autonomía universitaria en los setentas Y Daniel Ortega nunca respetó la autonomía universitaria, o sea, jamás. Eso es algo que me impresionó mucho porque yo estudié en la UNAM y yo no conocí esa UNAM de los textos de Raúl, o sea, yo no conocí esa UNAM de autonomía. Desde que yo estudié, o sea, desde el 2000, qué sé yo, o sea, ya había una dictadura interna y el movimiento universitario estudiantil de, de, de la universidad era una completa dictadura en donde los estudiantes hacían lo que querían, tenían 20 años estudiando y nunca terminaban una carrera. O sea, yo siento que la dictadura actual es la gesta de la dictadura in instaurada en las universidades, de control político. Y de alguna forma los estudiantes usados y manipulados como... O sea, para que obviamente controlaran, ¿no? controlarán internamente a toda la gente. Es extremadamente doloroso. Yo, honestamente, o sea, me resisto, pero a la vez es una realidad. O sea, por ejemplo, el término refugiado, refugiada, es como asumir de que uno está siendo violentado violentada. Eh, lamentablemente es así, pero no no podemos seguir así, o sea, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir en la lucha, y yo creo que los textos de Raúl, pues, dejan mucha reflexión para seguir luchando. Historiador o no historiador, tengo recorrido un gran camino, ¿no? A los ocho años creo que salí de Nicaragua, todos somos pata caliente, ¿no? Eh, de manera que mi historia eh, es compleja por los por muchos intereses que tengo. ¿no? He tenido en el proceso de, de ser autodidacta en todas estas cosas que, que no sabía yo nada hasta que salí a 19 años de Nicaragua. Recuerdo que el dibujo o pintar en paredes para mí era natural desde que salí del, del cuerpo de mi madre, ¿no? Y, y entonces ha sido una historia, un juego de vida que me ha llevado hasta, hasta este micrófono. Y uh, eh, a mí me encanta la idea del historiador ¿no? en su momento, porque generalmente las historias se escriben a a su propio beneficio y, y es una manera oficial de mentir y no decir la verdad. Entonces yo siempre he estado en contra del proceso educativo en toda su forma y he llegado al punto de que a pesar de no tener um, eh, educación formal, sí tengo un, un papel que dice que puedo enseñar a nivel de uh, universidades del estado de California ¿no? y, y colegios de la ciudad. De alguna manera pues, me colé y, y he, he aplicado mi manera de educar. Y eh, un pequeño espacio, eh, lo he aprovechado ¿no? para, para explicar cosas que, que estoy totalmente en contra, porque a mi regreso a Nicaragua que le contaba a usted, yo, yo empecé a estudiar secundaria. 10 eh, clases de las once que tenía que tomar, pero me aplazaron en, en matemática. Y enemigo mortal, ¿no? Y no me dejaron seguir. Y tuve que empezar, seguir el camino que había empezado a los ocho años. Para mí este, este libro es importantísimo porque Nicaragua es conocido como, como un país educado, como un país de de universidades, con un país de poetas, con un país de gente pensante. Pero desafortunadamente en las artes no mucho. Y estábamos hablando con el señor Ruiz, que es el famoso director de la, de la Escuela de bellas Artes, Peñalba. Eh, <coughs> llegó de Italia, y estableció la Escuela de las Artes de, de Nicaragua. Y yo recuerdo muy bien a este artista, Gudelo, me preguntó que si alguna vez yo había ido a, o lo había conocido, y le digo, bueno, un día yo llegué a visitar a compañeros de la escuela, y, y yo simplemente tenía amigos ahí, me dice, ¿y usted quién es? Me dice, y le digo, soy amigo de, de algún artista por aquí pues tiene que irse porque esto es para estudiantes de arte. <risa> esa fue mi, mi experiencia con el, el más importante profesor de, de Nicaragua. ¿no? Eh, y son cosas, anécdotas que para mí son chistosas, ¿no? porque yo no le escucho a nadie, ni hago caso, y yo como un caballo que lleva las cosas acá, yo sigo adelante. ¿no? De manera que <coughs> esa educación que se me ha negado, tuve yo que ponerme a cuestas y, y aquí estoy. De manera que para mí este libro la importancia del libro es que hay solo un libro otro libro de nicaragua que tiene dos ediciones que es de, de arellano que es un investigador que comenzó muy joven a investigar la historia literaria de Nicaragua y, y es muy muy muy importante él tendrá unos 58 años algo así eh, pero es un libro muy estático, es como, como una documentación más que una historia fluida, ¿no? es muy estacato, diría yo, porque es como habla de cada individuo, pero, pero como no, no hay conexión. Y, y este libro, puesto que viene de, de este muchacho, historiador, arquitecto, defensor de, de la patria y... Um, es una historia, es una novela real, que muy bien informada, ¿no? porque él ha sido, como usted dice, escritor, curador, director de centros culturales, artista en su, propio, en su propio nombre, y entonces nos da una historia con vida, con dolor, con daño, pero esa esperanza eh, se siente palpable ¿no? en, en la historia, porque él tiene un sentido del humor muy negro, Hay un vocabulario um, feroz. Y los nicaragüenses uh, son vulgares, ¿no? Estamos uh, en frente de la abuelita. Y dice, puta madre! De manera que el hombre es, es del pueblo, pero es muy intelectual y un creador magnífico. Yo venía, yo acepté estar aquí esta noche porque tenía dos cosas que reclamarle. Desafortunadamente, como le hizo usted, no se apareció. Él nunca se aparece, ¿verdad? Nunca se aparece. Yo vengo de una familia eh, que todo, todos, hicimos algo, y eh, yo fui el único que me la creí y, y, se, y seguía haciéndolo hasta el presente. ¿no? Todo el mundo decía, pero ¿qué? ¿De qué vas a comer? ¿Cómo vas a hacer? Ay, déjeme en paz. De manera que eh, descubrí muy apenadamente no que no sabía que mi madre hacía cosas, ¿no? ella, ella era costurera. Cuando se me fue en el 2003, vivía en Nicaragua. Y cuando regresé a la casa acá en San José, me di cuenta de la cantidad de obras que estuvo escondida toda mi vida. Y encontré maravillas de maravillas. ¿no? Y um, eh, y me encantó la idea de que el artista real, el que no le importa, lo hace por amor, por interés, por lo que sea, ¿no? Y, y, y hay muchos, hay muchos, no, no solo ella y conozco suficientes para hablar seriamente al respecto. De manera que uh, eh, en algún momento yo le pedí a Quitania um, que me prestara la galería de artefactos porque yo quería hacer una exposición a mi madre en Nicaragua y tomó como dos años, al menos, para recibir el llamado que, bueno, estas semana, esta tres semanas están libres. Desafortunadamente mi madre ya se me había ido. Pero la, la exposición fue un, un, un gran éxito porque la atención que recibió los periódicos, los, los, los artículos, donde decían: Mi madre es Neymar Berta Alegría, ¿no? Decía la artista Berta Alegría, y se me pararon, se me paró un pelito que tengo aquí en el brazo, de ah, la, la emoción. Y la ilustración en color, en todo color, ¿no? Maravilloso. Pero él no se presentó a la inauguración, tuve el descaro de que yo, su padre, a, herido porque yo no le digo quintanilla yo le digo al mi hijo a con h hijo porque creo que tiene la edad de ser mi hijo ¿no? o hijo tal vez de, eh, ilegal eh, entonces si yo le al hijo entonces ese es un reclamo que le iba a hacer cómo pudiste pero El final de mi madre no tenía mucha confianza en mi persona, no una madre que era la, la mujer de hierro, ¿verdad? Antes de la tache de, de los exgringos. Uh, eh, un día llegué a la casa y había tres valijas llenas de sus su pertenencias, y me dice, así muy directamente, por favor, llámame a la simonita que me venga a traer, porque estoy segura que vos no lo vas a hacer. Y bueno, yo a esa edad ya tenía como 70 años o 60 años. Eh, como dice la canción, mi ley es la ley, ¿verdad? Entonces inmediatamente llamo a la, a la niña, que era una hija adoptada de toda la familia. Y, y se quería muy, mutuamente mucho. Llegó la, chiquita, la niña y se llevó a mi madre, ¿no? Y yo me quedé solo, <ríe> finalmente. Y, uh, y ella vivió tres años en una finca que habíamos obtenido para un tío que pasó, fue uno de los primeros este, militantes en el, en el plantel de carreteras, ¿se acuerdan? Mi primo, mi, mi, mi, mi tío, que era tres años mayor que yo, pero fue mi maestro de vida realmente. Este Regresó en 79 después de 25 años o más de estar involucrado. Creíamos lo muerto, pero había sobrevivido, ¿no? Qué felicidad, mi hermano. Y, um, y él creía. Como todos, mi madre decía, esta sí es la de Nicaragua, ¿no? sus libritos de poesía siempre hablaban de finalmente. Y bueno, todos quedamos desconsolados, ¿no? casi inmediatamente, por, por la cosa de las casas, ¿verdad?, aquellas casas que se, todo mundo se llevó la suya. Y, y mi tío creyó que él, el, el sueño iba a ser posible y, y no pudo porque todos ya est estaban ahí, ya sentados. Él llegó al final, el momento del éxito. ¿no? Y, y se retiró y e hizo un acto maravilloso. Lo supe a través de mi prima, que se robó un objeto, para no ser diferente de ellos, ¿verdad? Porque era un tipo muy, muy... tenía un humor negro terrible, buenísimo. Se llevó su pistola... Y me dijo la sobrina, la prima, que la había enterrado en algún lugar de Nicaragua. Y ese es un símbolo maravilloso, ¿no? Que hay algo ahí que ha sido eh, testigo, que anduvo protegiéndolo a él todos esos años y tiene una historia que contar que creo que voy a tener que escribir yo cuando me retire finalmente, ¿verdad? <risa> Que he estado haciendo por los últimos 30 años. ¿no? Algunos saben cuál es el chiste. Eh, de manera que yo eh, me, me, me pidió, me dijo, que tenía un amigo que le quería vender una tinquita. Y en esos tiempos, una tinquita no valía nada. 20 mil dólares. Con 17 cabezas de ganado. Era bastante. Y bueno, se fue, se fue, había pasado 25 o 30 años en el monte, se fue de vuelta al monte, pero tenía su propio espacio. Y fue maravilloso porque hasta hace, el lugar, un macondo, un macondo con un polvo tan penetrante que, increíble, y eventualmente se convirtió en, en alcalde. Y, y pues vivió sus últimos años ahí también. Y mi madre y él están... En el cementerio de esa ciudad. Nosotros le llamábamos a los nicaragüenses San, Pe San Pedrito de Piores Nada. Ahí está mi mamá en San Pedrito de Piores que es cerca de San Rafael del Norte. Sí, donde están todos los balnearios y la caña de azúcar. Eh, de manera que ella ha donde quería estar, con árboles, pajaritos, las sepulturas todas de colores pasteles. No muy limpio, pero le da más vida también, todavía, ¿no? Es como que se, se ha luchado para tener un cementerio bonito. Eh, de manera que yo compré un terreno para ellos dos, porque él se me fue también y dejé un pedacito entre los dos, así, para poner una cajita de mis cenizas. Cenizas es una revista que yo publico. Sí. la que más muchos la conocen ¿no? la que más me gusta me siento fabuloso es por la o sea, yo a... aprecio, aprecio mucho el, el gesto de, del, del nuevo presidente mexicano ¿no? pedirle al papa y pedirle a quien sea que no quiero mencionar su nombre, que pidan perdón, que nos pidan perdón, pero que se arrodillen, aunque sea en una rodilla, porque yo crecí católico por la fuerza, ¿no? Yo decía, ¿por qué si yo soy de aquí, le estoy dando no sé qué a un señor que es de allá? Y me decían judío, árabe, no sé qué, pero es ¿sí? que tengo que yo, si sí, yo soy indio, y aún como indio es un error y todo el colón que hacía Mapa se perdió y ahora yo soy, yo soy indio con mucho amor ¿verdad? porque es una nueva raza obviamente hay una india pero dicen indus. ¿Vos a un poco y uh, entonces uh, yo digo que soy 100% mestizo que es una nueva raza entonces uh, yo y, y recientemente Hemos estado comunicando, ilusionando. Quiroz y yo trabajamos juntos en publicaciones, en exposiciones, y decidimos comunicación promesa India, la real, el camino de la seda. Y está muy interesado en nosotros. Ahora vamos a empezar una comunicación directamente con una escuela dirigida por un, un director que es amigo de nosotros. Ahora y vamos a hacer y vamos a hacer un una discusión acerca quién y por qué y cómo, para mandarle una carta a los españoles y decir, no, no es el encuentro de dos culturas, es la destrucción de la más pequeñita y supuestamente eran como animalitos, cómo pudieron. Y en un voy a leer algo que está en, esta rev... en este número de la revista. una me que dice así, y es una manera bonita de, de cerrar. Dice, tenemos, este es pizarra al inca, tenemos una enfermedad que solo el oro puede curar. Y los indios la lo entendieron muy bien, porque hubo un castigo que se les dio, en que se les puso oro fundido, en la boca a los españoles. Imagínese una estatua hecha con el cuerpo de, de la persona. Pero yo Demandamos de los mexicanos y los centroamericanos que pidan perdón. perdón. Eh, y lo último que quiero hacer... Bueno, la revista se llama Cenizas de la Conquista. Fue el, el, el, el, el, el aniversario ¿no? de la Conquista. Y, y, y la idea, perdón, la idea es, uh, es, es internacional y son, uh, es poesía y, y, y textos acerca de, de, de ese tremendo acontecimiento. Eh, y eso que salió en el periódico el otro me, me dio una sonrisa. ¿no? Solo la idea que se está viendo en todo el mundo me parece suficiente porque el papa o la iglesia había salido un poquito como ni son los que, que hicieron lo peor verdad porque destruyeron la cultura escrita con los, con los um, judices aztecas por dicho se salvaron dos pero la iglesia tiene mucho mucho que pagar o, o, o, per, o perdonar o pedir perdón eh, entonces este número fue dedicado a, a ese evento una contra, contra repuesta ¿no? porque los españoles lo celebran todos los años el día de la raza cuando yo, yo crecí yo creía que era nuestra raza y hasta que no tenía 50 años me di cuenta que era ellos su raza y lo peor que Rubén Darío que se ganaba la vida escribiendo poemas escribió la marcha triunfal para uno de esos días y yo me sentí atravesado, ¿no? porque yo, yo me lo sé de memoria ¿no? y entonces poco a poco las cosas están cambiando aunque sea en la, en la internet en la digital, pero ojalá que algo suceda no tiene importancia nada va a cambiar pero terminando con, la, con el libro de historia este se va a convertir en un libro de historia en Nicaragua porque está, es tan completo eh, hecho por alguien que ha que ha pagado por estar vivo, que ha hecho todo lo posible y el que no esté aquí, yo sé que es protección también de mí mismo. ¿no? es que donde quiera que estés, hijo, hijo, gracias por tu libro, nos sentimos totalmente eh, llenos de felicidad y, de, y, y por ti. Y, uh, y para finalizar voy a decir algo que él dijo de mi persona y yo muchos todos casi me conocen hago hago lo que hago eh, eh, yo soy dibujante lo que yo me llamo es, soy dibujante es lo que más me gusta lo único que no pero en un momento determinado yo empecé a antagonizar el conceptualismo porque es un, es un género tan fácil que usted hace y ya es una acción artística, ¿no? Y ya la documenta, la manda por el Facebook y, y sale ya en el periódico del New York Times y el curador lo invita para, para estar en Filadelfia porque tiene contacto internacional. Entonces, yo empecé a hacer una revista que. <ríe> y la traje para. la voy a pasar. Se me perdió la portada, la, la portada real. Pero. Es, esto fue en 1968, donde yo estoy haciendo algo supuestamente conceptual, que es simplemente ocurrencias, que, que es lo que yo, a no ser por los, por los que inventaron el dadaísmo, que tenían algo a qué, por qué protestar. Lo demás es pura copia y puro, puro, puro digital. ¿no? Entonces lo voy a pasar para que vean eh, mi opinión. Y lo fácil que es hacer arte conceptual. Una cámara, un par de líneas, dos números que no tienen sentido y ya. Y yo, como curador, recibía 10.000 mil diapositivas. En ese tiempo, donde yo fui curador de museo en los Estados Unidos, recibía 10.000 mil slides al mes. Todos querían exposiciones. ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso como venganza. Y lo malo es que fallé porque lo hice también que Quintanilla, siendo uno de los cuales dicen que yo soy el primer conceptualista de Nicaragua. Entonces yo le quería corregir, decir, no, no, sos, no soy yo, sos vos. Porque si ustedes vieron esa posición, usted la vio, y es curador, esa posición fue como, debiera de estar, eh, haber ido a Londres, a París, a ta, ta, ta, ta porque él es un, es un genio del pensamiento del sentimiento, de la técnica, de todas esas cosas, maravillosa exposición, ¿no? Entonces yo quiero, yo con cierto poder que tengo, lo declaro el único conceptual nicaragüense con tu talento. <risa> Muchísimas gracias, eh, Rolando, y y César, por sus presentaciones. Eh, bueno, aquí tenemos a Raúl, y, y es interesante que haya cerrado con esto, eh, Rolando, porque yo justo quería hablar de la exposición que hubo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, porque... ¿Me estás escuchando vos! ¡Es <risa> estoy <alto>. <risa> Y justo quería... Eh, Mencionar la exposición porque efectivamente la, la última vez que Raúl estuvo aquí en Costa Rica fue con la exposición que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo organizó el año pasado, la exposición curada por Adriana Collado, que mostró un repertorio excepcional de su trabajo el año pasado. ¿no? Y creo que el hecho de que él haya podido viajar el año pasado y no este... Indica también que las cosas, eh, lamentablemente, no han mejorado en Nicaragua y yo creo que vamos a justamente comenzar hablando de esto. Quería de paso también agradecer el apoyo de varias personas en estos últimos días con quienes intentamos eh, hacer todos los esfuerzos para que Raúl esté aquí presente. Quiero especialmente agradecer a Salvador Vallá, el director del Centro Cultural de España, que, que estuvo acompañando el proceso y eh, conversando conmigo en estos últimos días. Eh, así como a Gil Mestrada, del Centro Cultural de España en Nicaragua, que también estuvo intentando eh, buscar maneras. Y aprovecho para reiterar que el, que el apoyo del Centro Cultural de España ha sido muy importante también para la materialización de este libro. Pero bueno, pese a los esfuerzos, eh, Raúl no está con nosotros, así que mi primera, eh, mi primera pregunta para, para Raúl es justamente esa. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no estás aquí con nosotros, Raúl? Bueno, ¿se, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, primero que nada quería eh, explicar que hace un par de horas estábamos celebrando el libro de la Patricia. Eh, así que si digo cualquier pendejada, eh, la culpa es de la sí, Patricia. Sí. Es eh, no estoy ahí, lamentablemente, porque aquí está haciendo un calor de 40 grados, que es más o menos como. <risa> La temperatura del infierno, porque realmente, curiosamente lo que es este país, ahorita es pues, un país militarizado, porque pues, yo que mucho que decir como país. Eh, lamentablemente la política migratoria de Costa Rica, que es ridícula hacia los nicaragüenses, exige un certificado de policía eh, que es absolutamente inmoral ir a conseguirlo. Pues Yo me rehusé a ir a pagar a estas delegaciones de policía, que también son centros de detención y de maltrato hacia la población, eh, me rehusé a ir a pagar un certificado eh, de policía, pues por más barato que fuera. Pues. Y me había rehusado también en septiembre y en agosto, cuando viajé para la exposición y para preparar la exposición que realizamos en el mar. Y ahí no, nos habían resuelto realmente, pues yo creo que no es difícil, lo que pasa es que a veces se pone difícil la gente. Esa vez cuatro veces hicimos la vaina y nos pusieron la visa perfectamente sin exigirnos el certificado. O sea que es una necedad, pues. Y bueno, cada quien sabe lo que... que Sus políticas migratorias. En todo caso, pues... Este, una combinación de mi no deseo de contribuir con un centavo a la policía sandinista. Y por otro lado, pues... La, la política migratoria de Costa Rica hacia los nicaragüenses. Con esto no quiero decir, pues, que no esté uno consciente, pues, de... De ese papel fundamental de Costa Rica pues, en el apoyo pues, a todo el pueblo nicaragüense y a toda esa cantidad de gente que está ahí, pues, repudiada en, en la hermandad costarricense. Eh, me da mucha lástima no estar ahí para poder abrazar a Rolando, a César, a Ilimani. Curiosamente estos personajes eh, marcaron mi vida como artista. César, allá en los 60, cuando eh, me introdujo a la música, eh, Days of Your Past, el disco de Moody Blues. Y ahora, actualmente, pues los últimos proyectos que estamos haciendo son de sonido, de ruido, de bulla. Y siempre me acuerdo de ese disco. Eh, Rolando, que siempre ha estado a la par, y mentira, vos sos el, el, el conceptualista, no me jodas este, Siempre ha estado con nosotros, pues, apoyando todo lo que hacemos. pues Y después Ili y que ya ni me acordaba que le había conocido en el 2011, pues, ya había borrado todo eso. Yo la conocí para mi, para mi, mi versión en Mácula, pues, que es un proyecto que estamos haciendo actualmente. Ahorita estamos en receso porque no estamos participando de la normalidad del país. Pero fue en Mácula donde nos empezamos a relacionar con la nueva generación de artistas eh, nicaragüenses. y, Curiosamente, Ilimani es otra persona que tiene, tiene esta doble vertiente de relacionarse con Costa Rica, entre lo que pasa con Costa Rica y Nicaragua. Pues, yo tengo esta relación de bien curiosa con Costa Rica y además ahí conocí a la Adrián que es mi compañera o sea realmente lamento no estar ahí pues para estar con ustedes a 25 grados que debe estar haciendo pues ahí frío <risa> <risa> eh, bueno para bien, para... Ah, perdón. Eh, te interrumpí o quieres que... no no para nada bueno eh... Primero que todo, yo quería agradecerte que me hayas dejado entrar a tu casa a rebujar en tus archivos en dos o tres oportunidades ¿no? y que hayas tenido la paciencia de, de acompañarme en ese proceso de poder comprender los materiales que, que tú tienes allí, que son muy valiosos y muy heterogéneos y que hayas podido eh, justamente pensar conmigo el contenido de este libro. ¿no? La verdad es que ha sido para mí un, un privilegio. Eh, poder trabajar contigo en esto, y yo entonces quería preguntarte ¿qué es lo que tú has sentido y has pensado al, al recibir el libro material? Eh, bueno, a mí me sorprendió, realmente me alucinó, pues. Realmente yo, eh, nosotros, pues, y la generación mía comenzó a escribir porque era necesario escribir, pues, o sea, eh, nadie estaba escribiendo de nosotros, era una cagada, pues, no escribían de los praxis, ¿verdad? Y entonces pues, si no escribíamos nosotros mismos nadie iba a escribir ni mierda de nosotros, así que empezamos a escribir por necesidad, pues, y nunca pensando que iba a terminar en un libro, pues, ni a que un libro, un y un arco, ni mierda, ¿sí? Pero cuando vi el libro realmente fue maravilloso, pues. no lo leí porque yo no puedo leer cosas que ya escribí. Pero lo vi, lo li, no le di vuelta a la que eh, me soplé con él para sentir todo ese aroma. Y realmente, pues, y además es un privilegio estar ahí con la Tamara, con Adrián Se me están olvidando los nombres, pero es culpa de la Patricia. La Rosina, con la Rosina, o sea, wow, bueno, estamos ahí, estoy rodeado ahí, bendito, entre todas las mujeres. Sí. o sea, pues que me pareció sensacional, creo que la Irina Pérez Ratón este, estaría muy contenta con todo lo que está pasando en Teoretica ahorita pues. eh, eso es lo que pienso realmente bueno, algo, algo que para mí fue eh, particularmente complejo eh, en el proceso de editar el libro eh, creo que te lo dije en algún momento es que tu escritura es muy ecléctica ¿no? y en realidad tú has escrito sobre todo ¿No? hay mucho texto tuyo sobre literatura hay una cantidad larguísima de ensayos sobre rock, sobre música hay textos sobre cine eh, y realmente fue bien complejo para mí poder aterrizar en un índice eh, que yo sintiera eh, que fuera coherente mm. y que, que dijera algo porque creo que, que tu trabajo y tu escritura han sido como termómetros de muchos procesos sociales de muchos procesos estéticos, de muchos procesos políticos. Y yo siento que este libro, que finalmente se decantó por una edición de textos que cruzan arte y política a lo largo de 15 años, pero siento que este libro es en realidad eh, un porcentaje muy menor, digamos, ¿no? de, de lo que implicaría comprender toda tu escritura. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, ese proceso? Porque... Yo pensaría que hay una deuda todavía pendiente con tu trabajo escrito y que tiene que ver con, por ejemplo, editar un libro sobre tus textos sobre música, que yo creo que serían fantásticos, o tus textos sobre literatura. Solamente todo lo que has es escrito sobre Rubén Darío es impresionante, ¿no? En fin, y puedo seguir enumerando. Entonces, ¿cómo tú, digamos, piensas ese, esa escritura tuya tan, tan múltiple, tan amorfa, tan mutante? Bueno, voy a agarrar la vara si seguís diciendo cosas. Este, pero no, no, no, realmente yo no, no pienso mucho sobre mi escritura ni nada de eso. La verdad es que siempre escribí sobre los temas que me empezaban, pues, y evidentemente eh, la música, pues, es una de las cosas, no, porque el arte, definitivamente. Eh, a mí me sorprendió el libro de teorética, pues yo creo que that's enough, man. Eso es suficiente, bueno, man. Eh, hay que quedar en los otros en los periódicos. Como trabajé de editor de varios periódicos culturales, evidentemente, pues, también tenía que, que escribir, pues, cada dos semanas. O sea que eh, también estaba esta exigencia, pues, de, de, de comentar las cosas y de, de pensar las cosas. Pues. O sea que había también esa, esa obligación, digamos, pues, de, de trabajar en los suplementos literarios. Y después, cuando hicimos las revistas, pues, eh, también se volvió necesario, pues, este... Tratar de dar una, una idea de lo que queríamos y de lo que estaba pasando en el país. Pues nosotros comenzamos con artefactos de, justito después de haber perdido las elecciones en el Frente Sandinista, pues. Y fue un periodo, pues, de, de muy, muy difícil para los artistas porque estaban acostumbrados a, a cierto paternalismo, maternalismo, maternalismo del Estado. Y de repente que todo el mundo quedó ahí como. Eh, como huérfano, pues, y todo el mundo estaba al lado realmente. Nosotros decidimos empezar a hacer algo, pues y empezamos por la revista y por ese grupo, pues. O sea que siempre fue la necesidad la que nos hizo hacer cosas, pues. ¿no? Eh, y eso creo de mis textos, pues. Creo que con este número 4 me, me, me sobra a mí. Eh, hay algo que, que, que creo que tú y Rolando comparten, y es el uso de de los heterónomos, ¿no? los, eh, una cantidad de nombres eh, diversos que, que asumen para poder decir distintas cosas. Eh, y eso, de hecho, yo lo descubrí al juzgar en tu archivo, no sabía que tú publicabas con el nombre de Paco Pico o no sabía que también publicabas con el nombre de Alejandra Urdapilleta. ¿no? y de pronto tropezándome con esos materiales, luego de buscarlos por mucho tiempo y no, sin que haya ningún rastro, me dijiste, bueno, en realidad soy yo, yo soy el que escrito los textos. Entonces, quería preguntarte por esta relación tuya con los nombres, ¿no? Y ahora, incluso en, este nuevo, en esta nueva publicación que están haciendo en Managua, han decidido eliminar la autoría, ¿no? ¿Cómo te relacionas con la autoría y con los nombres? Bueno, eso me le copié a Rolando, creo yo, pues, ¿no? definitivamente que fue la inspiración. Y además, era necesario usar seudónimo por la de que decíamos en la revista. Eh, la revista tenía una sección atrás donde criticábamos más o menos el panorama artístico y cultural del país, pues. y era un panorama realmente lamentable, pues, y todavía sigue siendo de alguna manera eso, pues. Y el panorama artístico ahorita es bien, eh, así como hay cosas buenas pasando, hay cosas que inexplicables, pues, como artistas cuidando a un régimen totalmente cruel, como gente artista que siguen haciendo exposiciones como si aquí no ha pasado nada. Pero también hay cosas que, que valen la pena. Pues ya me perdí en la pregunta, de nuevo, es culpa de la Patricia. ¿Qué es lo que me habías dicho? <risa> eh, no, eso. Ah, entonces, entonces, los correcto. Entonces, eh, eh, así, así empezaron, pues, porque era necesario cubrirse la espalda pues. Y después vimos lo de Rolando, que era genial, pues bueno, dije, Iván, la gran es este maestro. Voy a buscar cómo irme arriba, pues, ¿no? Claro que jamás salí con las genialidades de querer la pues, ¿entendés? ¿no? yo era más bien como Anita Gillette pues, o Alejandro Villeta. y ahora lo que se hace es que no se usa, no se usa nombre pues. eh, y eso lo empezamos antes de que empezara pues, la matancinga de, de, de abril pues, que va a cumplir un año justamente ahora desde antes cuando empezamos a hacer la última revista que se llama Z, eh, decidimos no, no utilizar nombre en, en la gente que ilustra la revista las revistas son ilustradas a mano cada una y eh, entonces son dibujos de diferentes personas, ¿no? entonces estamos experimentando con eso. Y ahora hay que tener cuidado también, o sea que se vuelve de doble necesidad cuidarlos que la espalda eh, Bueno, voy a, voy a hacer un par de preguntas más, pero también quería comentar que si hay eh, inquietudes o comentarios a partir de lo que dijeron, incluso sigue hablando Jimani o César, ¿tienen alguna, alguna pregunta para puntual a, para Raúl? Eh, eh, me encantaría eh, pasarles el micrófono. Eh, yo quería preguntarte, Raúl, también, por algo que aparece en tus textos, ¿no? eh, en distintos momentos, y es que, al igual que como mencionó Rolando, eh, la historia del arte en Nicaragua es... Eh, digamos, muy frágil, ¿no? Y no existen, existen muy pocos textos y fuentes que permitan comprenderla en su justa complejidad, ¿no? Eh, tú, bueno, en, el, en los ensayos del libro te dedicas justamente a, a, a señalar y a subrayar el, el valor de, de varios de esos ensayos tempranos de los ochentas, pero también señalas la ausencia, la carencia, ¿no? La falta de infraestructura y de de investigación y de publicación. Entonces, mi pregunta es sobre cómo tú sientes, por ejemplo, que la ausencia de una historia del arte, eh, publicada, que circule, que sea accesible, hace difícil, que sea, eh, hace difícil pensar también ciertos procesos sociales y políticos. ¿no? ¿Cómo tú sientes esa relación entre la historia del arte y la historia política? Sí, y esto es evidente, pues la, el, la historia del arte en de Nicaragua ha estado vinculada a la política, fue pues, unido de la mano, porque desde que todo empezó con la vuelta de para que estaba mencionando, hablando, hasta la formación de Praxi, casi paralela a la formación del Frente Sandinista, hacia la radicalización del mismo grupo Praxis, y después la desradicalización, des -radicalización, eh, el surgimiento de todo el apoyo para la revolución en los 80 el arte que estábamos haciendo entonces, que era un arte comprometido, entre comillas, después el arte que hicimos en los 90, pues, criticando toda la... el, el revertir de los logros sociales de los, no, de los 80, y ahora, pues, el verdadero arte nicaragüense, pues, que es un arte clandestino, pues, que evidentemente está criticando lo que sucede en el país, pues, ahorita. Eh, es lamentable, pues, que, por un lado, que no existe esta historia del arte, pues, solo pues, el libro de Arellano y también el libro de la Dolores Torres, pero la, eh, y ninguno de los dos está circulando ahorita, pues, o sea que no, no, no lo puedes conseguir, pues, solo el que lo tiene ya. Eh, pero esta, a la vez esta falta de una historia del arte te permite eh, reinventarte e inventar cosas. Pues. Y eso es lo que estoy viendo yo en la, en la generación nueva, porque pues, es una generación que no tiene eh, quizá conocimiento de lo que pasó en los 60 y en los 70 y en los 80 más allá que por referencia y, y esta nueva generación a mí me ha llamado la atención muy peculiarmente por, por la calidad y por, y por esas ganas de inventarse a sí mismo pues en esa exposición que hicimos en septiembre en el museo eh, parte de los compañeros que me, que me apoyaron ahí fue gente del grupo Mácula, pues y ahí había gente trabajos de la Milena de, de Fede de eh, chocho de Caballero de, de bueno, en una serie como de ocho personas, pues, que yo estaba tratando de que se viera como una nueva generación de artistas estaba surgiendo, pues, a pesar de todos los pesares, pues, a pesar de que no solo no hay historia del arte, sino que no hay un verdadero sistema de galería, pues, eh, que funcione, pues, hay, pues, un centro de arte, pues, tampoco voy a estar desacudos, ¿verdad? Centro de arte... y hay un par de museos ahora, pues, que han, han venido a enriquecer un poco el panorama pero todavía no hay un sistema de arte que funcione pues no hay, digamos, crítica de arte eh, ahorita acaba de haber una exposición lamentable de eh, mujeres en las artes y lo peor es que no puedo explicar por qué pues, pues, hay que tener cuidado pero eh, además, primero en, en el momento que sucede, segundo o sea, no hay un, un, un pensamiento crítico en, en la mayoría de los artistas son pocos los relacionados a la escuela de la Patricia relacionado a mácula, pero no es como un gran, o quizás es porque así debe ser, pues tampoco puede ser masiva la vaina, pues. Pero la parte de histórica, la falta de estructura la falta de crítica evidentemente afectan pues el.. el la producción artística también. Pues estábamos leyendo un, un blog de Hans, Hans algo, no me acuerdo. Se le pega una acabada a Centroamérica, pues, ¿no? como gente que es ignorante de la historia del arte, realmente risible. Pues hay que buscar cómo leerlo, porque también este, te llega, pues, ¿no? esta percepción de, que, que existe de Centroamérica, pues, que no es la nuestra, pues, pero que, que también este, me parece importante. Pues. También creo yo que es parte de eso, pues, la falta de, de una verdadera infraestructura basada en la crítica del arte, pues, y la, y la discusión del arte. Pues, creo yo que hacia ahí tenemos que ir, pues. Eh, eh, no sé si hay una eh, pregunta o comentario para Raúl. ¿Sí? ¿Lola, sí, quieres preguntar? Sí, sí, Raúl, yo te quería hacer una pregunta eh, porque cuando vi la exposición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo me quedó como dando vuelta cómo la imagen o, lo, o, lo, o los, las obras que, que construís parte de su potencia viene también de sus títulos y de, de cómo ese, esa parte escrita, ese, ese, ese texto eh, de cómo ese texto es también importante a la hora de, de entender y de, y de construir el, el, pues el mensaje de alguna manera y quería pe, pues preguntarte, eh, porque yo no puedo ver tu trabajo separado de, de tu escritura ¿Y cómo, cómo, ves, cómo ves vos esa, esa relación entre la manera de construir imágenes y, la, y cómo se relaciona con tu texto? Eh, bueno, te digo, yo no, yo no he reflexionado mucho sobre mi trabajo, pues, pero sí, tenés razón, pues, desde los 80 a mí me interesaba eh, eh, que las cosas fueran claras, pues, que lo que yo estaba tratando de decir que ahora más o menos eh, ahí, pues me acuerdo que en los 80 era la época del arte panfletario ¿no? nosotros bromeábamos con eso que estábamos haciendo arte panfletario ¿no? y en esa época yo empecé a usar texto, textos pues, y después en los 90 cuando, cuando empezaron a ver todos los racionales no sé cómo le dicen en Costa Rica pero aquí dice, era racional que era la explicación de la obra porque pues, estaba a la par de la obra que ¿no? era digamos 90 párrafos de, explicándolo yo me rehusaba, yo decía yo quiero que esta vaina pueda sola, o sea que era, era también esa necesidad de que, de, de que fuera entendible la cosa. Pues. Evidentemente creo que debe estar relacionada después a, la, a cuando agarré la vara de que podía escribir. Pues. Gracias, Rob. Creo que Roberto quería hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Yo quisiera enfatizar un poco acerca de esa, esa parte de la exposición en la Sala Cuarta que entendí que habías tenido dificultad que no te la querían aprobar en el museo, la administración del museo te había negado Sala pero impusiste tu curaduría y se pudo hacer. Me parece una excelente decisión porque yo la vi como, como un epílogo de tu exposición en la cual esos personajes en esa parte de la exposición son tus hijos, cierto punto. Y que hizo la exposición aún más profunda de verte a ti como el profesor, como el artista y como el, el, la persona pensando a futuro. Y, y, y quiero felicitarte por, por haberlo, haberlo hecho y que haya sucedido. La otra cosa es que yo, cuando leía esa, ese periodiquito que dirigía esa muchacha, que nunca me puedo recordar el nombre, yo siempre tuve curiosidad acerca de esa persona, era femenina, y yo te pedía al momento que yo quería conocerla. Tenía una necesidad, y nunca me la presentaste. A un encuentro que era vos, y vos, puta. La verdad es que a mí, mí me puso lo mejor de la exposición en esa sala 4, pues te digo sin, sin hablar paja, pues, porque primero era lo que estaba pasando en Nicaragua. lo que Era como un grito, pues, como un decir mierda, como decía uno de los cuadros, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puta pasó esto? Entonces, eh, toda esa sala para mí me, me, me llegó mucho, me sigue llegando cuando veo la foto, pues. Este, al principio, pues, tuve problemas, pues, pero después empezando a hablar, pues, tanto con la curadora como con la directora del museo, eh, que que entraron en razón y vieron que era evidentemente, era lo que estaba sucediendo, pues era como una oportunidad magnífica, pues no solo de tener la exposición de un artista, sino de ver qué estaban pensando esta serie de nuevos artistas, pues con nuevas voces, y indicando una historia eh, verídica y actual. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo en que se... Ese cuarto fue sensacional, como me parece a mí Hola, Raúl, buenas noches. Ilimani te habla. Eh, yo quería pues, preguntarte... Eh, hay un personaje eh, interesante, ¿no? El, que es Carlos Martínez Rivas. Y yo quería que nos contaras un poco porque a mí me fascina, fue pues uno de mis escritores favoritos y lo conocí en persona, que nos contara un poco acerca de Artefacto y Carlos, ¿cuáles vivas, por favor? Ok. Sí, el Puesta era, era otro enamorado de Costa Rica, el Puesta le encantaba vivir ahí en los hoteles. Siempre quería llegar otra vez al Inter, no sé cuál era, el, el Holiday Inn, puede que haber sido una pues pero le encantaba vivir ahí. Eh, sí, nosotros tuvimos el, el, el, el placer de conocer a este hombre, pues, y se volvió aliado de Artefacto. Como él era enemigo de todo el mundo, ¿verdad? porque era la persona más maledicente que podía conocer, ¿verdad? Eh, y nosotros empezamos a, a, a, a, a... todo lo malo se pega, ¿verdad? O, o perdón, solo lo malo se pega. Entonces nosotros también empezamos a ser enemigos, al, cada día hacíamos enemigos. Entonces él se alió con nosotros, pues. Como era el único poeta que valía la pena realmente, pues a pesar de todo los frenajes de poetas que hay en el país. Este era una verdad, bueno, pues, y estaba con nosotros. Entonces, eh, él no leía en ningún lado, más que en la artefactoría, pues, era el lugar de nosotros. Y eso es lo único que te puedo contar como una anécdota. Una vez llegó a leer y se le olvidaron los anteojos. ¿no? no veía ni mierda, pues, ¿no? Entonces empezó a probarse los anteojos de todos y cada uno de los asistentes. 25 personas, pues hasta que finalmente hay quien le, le sostuviera un antiojo y otro antiojo, o ¿sabes que le dio dos antios. Increíble, pues, realmente. Pues. Hay que leerlo, por pues, ese otro libro de historia del arte, pues, La Insurrección Solitaria. Eh, Raúl, lo mío es muy corto, y quisiera saber si dentro de tu colección tienes algún audio de Carlos. Martínez, esa es como la primera parte, porque tengo una respuesta a tu respuesta. Si tienes algún audio, si tienes algún documento, si tienes la voz del poeta. Sí, sí nosotros editamos un, un cassette, todavía cuando el poeta estaba vivo, él mismo lo tituló, un cassette que se llamaba Órbita. Eh, y pues, sensacional, porque él mismo nos consiguió los, los, los audios. Pues uno era un disco que había salido en España, que había quien era, bueno, no me voy a acordar ahorita, uno de tus amigos poetas. Creo que era el poeta Hierro. ¿no? Eh, había sacado en España cuando era joven. Y los otros eran unas grabaciones que había hecho en Radio Sandino, y que por pura casualidad tenía la Claudia Dordillo. Entonces, conseguimos las grabaciones de la Claudia, y conseguimos la, el disco original que tenía él, una copia que era una de sus joyas y sacamos, sacamos ese, ese cassette y posteriormente eh, sacamos otra cosa, un CD, una versión en CD del, del, del mismo cassette, o sea que sí tenemos audio en cuenta. Ok, yo quisiera que en algún momento pudiéramos confrontarlo porque yo tengo las cintas originales de Radio Sandino Ajá. que llegaron a mi poder por medio del nunca bien ponderado Poeta Estrada ah, el poeta este, yo tengo las cintas originales las he cuidado con, con mucho esmero y las he limpiado un par de veces sobre todo porque son reels eran grabaciones claro, de, claro. de, de Radio Sandino tengo aproximadamente nueve CDs con ese patrimonio así que Ahora, conversaremos sí. para ver si es lo, el mismo material pero son conversaciones casuales con él, y sí. bueno, es una historia. Alguien puede tener los escritos, pero yo tengo la voz y en sí, original. Creo que eso cayó eh, una copia en manos de Adán Morales, si no me equivoco, y la camarilla del puente Estrada. Ajá, es probable que la Claudia considera la, lo, lo que ella tenía con el puente Estrada, pues porque era su amigo, claro. Ok, eso era. Y espero hoy que se te pase la rebeldía y podamos, venir a, y podamos venir a Costa Rica y nos tomemos un cafecito. Seguro. <risa> a un amigo músico decía, nos fumamos un café. Nos pues fumamos un té, pues. Es correcto. <risa> no sé si hay algún otro eh, comentario. Sí. Gracias. Hola, Raúl. Es María Félix. Después de mucho tiempo también soy del grupo que dejaste plantados o plantadas. Pero creo que como siempre es una hay un buen argumento detrás. Eh, me nada más eh, como una generación de joven eh, agradecer por escribir en un país donde la historia se cuenta de usted decía, de, depende de quién está en el poder, desde de Matus Lazo, que, era el que yo leía, que no existía, no, no existió la revolución en ese libro. Uh, hasta ahora, pues, es cierto que comparto la idea de que no debe ser masivo, pero es un sueño eh, que ese libro tal vez pueda estar en nuestras clases de arte en, en un futuro en Nicaragua, cuando... Eh, Podamos volver, digamos, ese es el sueño, volver y, y hacer las cosas lo mejor que podamos. Un saludo, estoy aquí, así que eh, qué pena que estás todo sudado por el calor, imagino cómo está ya. Pero, pero, pero aquí estamos, un saludo. Ok, gracias, un abrazo. Un saludo, un saludo Raúl, un abrazo. Eh, no, nada más quisiera eh, aclarar un par de un par de, de cosas que se han dicho. Eh, a mí me tocó estar en Nicaragua los dos últimos años, eh, trabajando en la embajada de Costa Rica allá. Y, y lo que fue mi experiencia en relación con la exposición que hizo eh, Raúl aquí en Costa Rica y el grupo de, de, de artistas nicaragüenses, eh, por parte del, de la gente del Museo eh, de Arte y Diseño, ¿sí? mí, eh, fue tanto de parte de doña Fiorella como de, de doña Adriana Collado, que era la curadora, fue de una, eh, un total compromiso para que esa exposición se realizara. hubo si efectivamente, sobre la embajada tuvimos una presión constante para que resolviéramos digamos, las situaciones eh, que por ahí se daban en términos de, de visas, etc. Bueno, realmente se volvió y nada más quería dejar ese, ese aspecto claro. No sé si hay algún otro eh, comentario o pregunta, yo quería decir, eh, Raúl, que eh, trabajar en el libro, eh, o sea, para mí no marca un punto final, sino que en realidad marca como una serie de caminos abiertos ¿no? eh, en relación a cómo eh, poder continuar con este trabajo y cómo también eh, pensar a mediano o largo plazo. Eh, alguna manera o algún mecanismo que permita que el archivo o una parte del archivo que tú conservas, que es un archivo muy valioso, pueda ser accesible de manera pública, porque creo que efectivamente tú, digamos, te has dedicado de una manera muy rigurosa, y muy comprometida a guardar un conjunto de materiales que tú desde el inicio sabías que iban a ser importantísimos para pensar la historia. De hecho, Urgando en esto, en, en tu archivo, apareció un, un papel del año 90, donde tú y David eh, Craven fundaban el primer Instituto eh, de Arte y Arquitectura de Centroamérica, que estaba dedicado justamente a documentar la historia del arte y la arquitectura. Y era un proyecto muy ambicioso, regional, que lamentablemente no, no pudo materializarse. ¿no? Pero digamos que el, el proyecto ya en ese momento, a fin de los 80, que tú estabas planteando era muy claro, ¿no? en términos de entender el valor simbólico, cultural y político de los documentos y de los materiales, de los recortes de periódicos, de las fotografías, de los textos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahora, ya que el libro existe y circula, el siguiente paso es pensar cómo poder conservar ¿no? de manera responsable ese material y eventualmente imaginar de manera conjunta una forma de que esto sea accesible para la investigación, para la historia, que puede efectivamente ser parte de las, de las clases de, de historia o de arte en las universidades, pero también que nos permita pensar los procesos políticos, porque efectivamente el, el arte en Nicaragua y muchos otros contextos permite releer la, la política desde otros lugares. Así que, bueno, yo creo que es, es una tarea que, que tenemos sí. pendiente. Imagino que tú también has pensado varias veces sobre qué va a pasar con, con ese archivo que tú tienes contigo. Sí. Sí, realmente fue un sueño de Karen mí, y mío eso, pues, y sería bueno revivirlo, te digo, porque para eso fue que se hizo el trabajo realmente. ¿Puedo eh, bueno. <risa> no, es que la es que pregunta me da idea. Hace unos 20 años eh, la prensa literaria en Nicaragua era... Una, una revista muy, muy importante para todos aquellos que no vivimos en el país y era, se llamaba la Universidad de Brasil. Yo aprendí muchísimo, muchísimo acerca de todos los colegas que no conocía y, y, y es muy importante. En un momento determinado se empezó a hacer una prensa literaria centroamericana que yo tengo todos los números, salieron 11 números. Sería interesante a futuro que pudiéramos, porque Centroamérica es tan pequeñito, ¿por qué no nos podemos unir ¿no? de alguna manera con una, un pasquín, como, como se dice, ¿no? eh, con los personajes que están en ese libro, por ejemplo, los cuatro que ya están podrían ser parte de, de cada país y, y cuatro veces al año, dos veces al año, algo así, que sea una historia viva, reciente, nueva, con las nuevas ideas, ¿no? Eh, es algo que yo he estado trabajando un poco pero es bastante difícil pero ya existió, ya hay un precedente sí, y sí. yo recuerdo que eso eh, era aún más grande que la prensa literaria de Managua eh, muy seria, no pero eh, después de los 11 números desapareció sería algo que pensar en relación a eso Sí, sí, sí. sí estoy, estoy de acuerdo, creo que en bueno, de teoría hay como un compromiso también muy claro de pensar de qué manera preservar y poner en valor esos materiales y generar canales de acceso a, a estos documentos. Eh, y de hecho vamos a hacer un libro también con tus textos rolando como parte de esta colección, así que eso también creo que va a poder contribuir un poco más a pensar la historia de Nicaragua y de Centroamérica. Así que bueno, sí, definitivamente hay mucho que pensar y que hacer, así que está la tarea pendiente. Eh, no sé si hay algún último comentario o pregunta para, para Raúl. Y si no, bueno, Raúl, yo quiero darte eh, como la palabra para, para cerrar la, la noche. Bueno, eh, yo quería agradecer a todo el mundo, pues, pero como se me va a olvidar la gente, pues puede dejarlo así en general, pues a todo el mundo y a toda la muda. Eh, Gracias fue pues, a todo el equipo de teorética, eh, gracias a Costa Rica pues por ese, ese esa actitud solidaria con el pueblo nicaragüense pues que ningún otro país ha tenido y una admiración por el trabajo que se está haciendo pues ahí pues en diferentes instancias teoréticas me parece un trabajo que lo motiva a uno para seguir en el camino de, de la investigación y la práctica artística sobre pues, todo. Bueno muchísimas, bueno, muchísimas gracias, Raúl, y gracias a todos por acompañarnos. Los libros, como dije, están afuera en oferta. Y bueno, bienvenidos. De nuevo. Gracias. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, todas. Si, si me Quiero decir un chiste acerca de los nicas. Llega un tipo, un muchacho, a, a un café, con esta persona que dice, "Pueta." Y todo el mundo vuelve a ver. Esa es, la, esa es la historia todo el pueblo.